Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, y bien nos encontramos con representantes de los barrios afectados por el colapso de lo que es la represa sanitaria, esto eh, ya que ha ocurrido en la madrugada de este martes, nos encontramos justamente con el señor Octavio Guayuco, dirigente de Chucaya, Cañuma, el lugar más afectado, don Octavio, ¿cómo están viendo ustedes? ¿Van a continuar con este bloqueo que se está registrando en este sector? Muchísimas gracias. Muy preocupados de estar acá en la ciudad de La Paz, porque Achocalla ofrece, es el pulmón de la ciudad de La Paz, del Alto, y me imagínense que lo que estamos sufriendo. Los más afectados somos la comunidad de Cañuma y la comunidad de Huancarami, parte de las urbanizaciones Isla Verde. Mire que nuestros hijos, nuestros niños se están enfermando ya, ya se están, digamos, llenándose en nuestra, en nuestra posta sanitaria de, la, de Achocalla, porque ya están con dolores de cabeza, están con, con hinchazones de estomacales. Mire que el alcalde de La Paz ha hecho un manifiesto de que, digamos, eh, no hay una contaminación, no va a pasar nada. ¿Cómo es que no va a pasar nada? Porque el olor ha sido tremendo que a toda Chocal está llegando. Hay muchas personas afectadas ya. Muchas personas afectadas y yo lo pido, pues, eh, y nuestro único objetivo es de, de que es la definitivo definitivo de este relleno sanitario. Que actualmente no ofrece estas condiciones, es un botadero basural. ¿Van a continuar con las medidas Estamos de... en este momento y vamos a continuarle hasta las últimas consecuencias, inclusive las vamos a tener que eh, llegar a toda la instancia para que esta se suspenda definitivamente. Perfecto, estamos con don Sergio Pastén también, que es delegado de Medio Ambiente del Distrito 20 de Mallesa. ¿Cómo está? ¿Cuáles son las enfermedades que ya se están dando a conocer debido a esto? Bueno, uh, como bien dice el señor de Achocalla, evidentemente ya hay un impacto en la salud directa de niños, de, de, de la, toda la población, son 85 mil toneladas de basura que representan cinco años de basura de la ciudad de La Paz expuestas al aire libre, es un problema que ya ha escapado el control de las autoridades, básicamente está afectando a tres eh, municipios, ya es un problema de impacto ambiental departamental y nosotros a raíz de eso estamos pidiendo como Plataforma de Defensa del Medio Ambiente del Distrito 20, estamos pidiendo que el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Medio Ambiente suspendan la licencia de funcionamiento eh, ambiental para que el botadero de Alpacoma, porque es un botadero, no es un relleno sanitario construido en una ladera en condiciones precarias deje de cesar, deje de operar definitivamente. no Estamos siendo exigentes porque se tratan de vidas humanas, no se trata de toneladas de basura, sino de gente que puede ser contaminada y sobre todo niños en tres municipios. Perfecto, rápidamente con doña Carmen Navarro, presidente del barrio Jupapina, ¿cómo ustedes ven este tema también? Sí, nosotros eh, sumamente preocupados porque hoy le podemos decir al alcalde, se lo dijimos, porque durante tres años nosotros le hemos estado pidiendo que retire y que no continúe el, el botadero de Alpacoma. Alpacoma inicialmente se había presentado como una probabilidad para solo siete años, porque no había dónde llevar la basura, y eso se aceptó al sacar la basura de Mayasa cuando el, el botadero salió de Mayasa Y luego, eh, en desconocimiento de todo ciudadanos, de todos los vecinos, ampliaron la, la, la, la, la el, el, el proyecto de, de Alpacoma continuó y todos los vecinos, porque hay una ley donde exige que deben los vecinos ser consultados, deben ser las comunidades ser consultadas, pero no ha habido consulta, sino simplemente se ha ido ampliando. Hace poco nos ha dicho el, el, el alcalde, el, precisamente en noviembre o diciembre, cuando hubo la, la audiencia, y ustedes van a poder ver aquí, que también ahí está escrito que habíamos pedido que la salida de Alpacoma, nos dijo, señoras, Alpacoma no se mueve. Pero no se trata de caprichos, se trata de salud. Se trata de salud de todas las personas. Que no hay contaminación, por favor, que le cuenten esa historia a cualquier persona. No puede ser que cuando unas toneladas de basura se derraman, no haya contaminación. Muchísimas gracias. Bien, ahí tenemos ya el pronunciamiento de los vecinos afectados.